Hola, hola, buenas a todos, aquí somos comentando un a la taberna y hoy volvemos a Total War Warhammer 2, nuestra campaña con los caballeros de Cálido. Este es nuestro capítulo número 42, que el objetivo de hoy es recuperar dineritos y tratar de forjar este ejército, de reformar o dejar más o menos apañadito este otro ejército y de conquistar la llena de los colmillos. Eso, eso a la parte norte. En la parte sur veremos si tenemos fiesta o qué pasa. Que aquí tenemos un ejército de Nagaron que nos está apretando Luego tenemos aquí a nuestros amigos de Tioquia que van a presionar a estos elfos oscuros Así que nosotros vamos a aguantar, o la idea es aguantar la costa de la serpiente Y mejorar la torre dorada, si puede ser Protegerlo bien y hacer aquí un buen bastión de defensa Y nada, a ver cómo se da todo Lo dejamos al final de turno, así que finalizamos y, y vemos a ver qué tenemos entre manos, próximamente. No sé si... No, de hecho, eso lo tenemos que hacer, ¿eh? No hemos equipado los héroes nuevos. Ahora, nada en, en más, lo primero que hagamos cuando tengamos un turno nuevo... Va a ser revisar los, turn, los los equipos de nuestros generales. Ojo. Vale, más o menos lo que preveíamos. Este asentamiento está en la F, así que vamos a autorresolver. No nos vamos a complicar, no nos vamos a meter... En, en un combate que nos va a valer de poco. Vale, me preocupa qué va a tener él por aquí. Pero bueno. Vale. Asentamiento saqueado: 109. Sí, estaba hecho Paul. Vale, ya vamos teniendo más o menos potencia con esta gente. Lo que no sé es cómo lo tendremos nosotros para poder entrar a reventar este ejército. Yo creo que nuestra muchedumbre de dragones es capaz de reventar todo esto. Vale, ok. Punto 1. Vamos a revisar los equipos. Bardo, trovador, vinculador, estandarte, disciplina. ¿Qué más tenemos para añadir? Eh, catador eh, Vale, no, y el resto son cosas de Imbric Vale No, no, vamos a añadirle nada más A este hombre Tenemos algunas armas Fabricado, infantería, fuerza del arma Espada del tormento No, no es muy potente tampoco Vale, vamos a dejarle a la de conflictos que no está mal. Vale, lo que sí que me, me preocupa un poco. Uf. Bueno, vamos a dejarle esto. Vamos a irnos hacia... Podemos acudir a la llanura de los colmillos, rollo aquí. Mm. Así que podemos, vale. Vamos a colocarnos ahí Y ya Y ahora veremos cómo lo gestionamos Ahora bien Este segundo Ejército que tenemos por aquí De momento tenemos 3000 ¿Qué podemos hacer? Vale, vamos a meter un paseo Que genera orden público Esto nos gusta, sí Vale, son 8 turnos De infarto que nos va a costar la vida, vale, 300, vamos a revisar, vale, vamos a revisar aquí, aquí, hemos venido a lo interesante, el catador, sí, me lo quedo, no tenemos nada de eh, eh, trovador que da orden público, maravilloso, algo más que no tengan agregados el resto, no, vale, vamos a ponerle, Descruzman palomas No, vamos a poner la corada dorada Una armadura básica Que le podamos poner justo que me otorga orden público Me gusta mucho Y además Activa ataques mágicos Agulio si aten atenazarán sus pensamientos Vale La del tormento No está nada mal, eh Escenaria duración 9 segundos ¿Cuánto tiempo? 90 segundos. Vale, vamos a meterle a esta. Bonificación versus infantería y fuerza y fuerza del arma. Sí, y lo vamos a dejar así. Sí. Y objeto hechizado. ¿Tenemos alguno interesante? Cuerno de baul. Daño por proyectiles, por armas. Poción de resistencia. Restaura. Mmm... Vale, vamos a dejarlo así, que nos sirve, y ya veremos cómo lo, cómo lo movemos. Aparte, bueno, aparte no, no tenemos más movimiento, la verdad. Imrik, nuestro señor Imrik, ¿cómo podemos movilizarlo? ¿Vale la pena venir aquí a Tioquía? No, vamos a quedarnos. Al mar no vamos a salir. Vale, sí, nos vamos a dejar ahí, este edificio dañado, igual no vamos a repararlo. Vale, así que, ok, perfecto, con esto, siguiente turno, avanzamos y vemos qué pasa en el mundo en general. Confío, confío que Telacua sea capaz de apretar, confederación con el culto de Xotek, ¿vale? Eso está bien. O Talacua, Sotal creo que son, ¿no? Los que están... Ah, no, no, Talacua son los que están apretando por aquí, por el sur. Nada Garón. yo confío en que sean capaces de entrar a romper. Vale, quédate. ni no te preocupes. ¡Holo! ¡Oh, no! Eso que es un arca... Un arca del mar, ¿no? Un arca negra creo que es. Hombre, da un poco de miedo que vayan viajando así como quien no quiere la cosa. Vale, Rex Tal, se han unido en confederación. Esto deberíamos ser capaces de reventarlo muy fuertemente. Se está movilizando, pero no sé a dónde van. Da un poco de miedo, ¿no? Pero a ver cómo lo hacen. Vale, vamos a mejorar la costa de la serpiente. Esto, hombre, la mejora de guarnición se nota. A ah, no dar unos guardianes. Bueno. No, está mal, tomo 5 Podemos venir a atacar aquí, rollo, te ataco oh, Espérate Uh, puede que tienes que a un enemigo en combate, puede que te lleves un gran tesoro los exploradores de océano traen noticias de que el hinchado cadáver de un monstruo marino flota en la superficie de los trechos cercanos. A pesar de que estos restos aumentan peligrosamente de tamaño con gases nocivos, sabes que el vientre de semejante monstruo colosal puede contener muchos varios tesoros. Sin embargo, una misión puede recuperarlos, puede resultar arriesgada, ya que es probable que otros buscadores también quieran aprovechar esta oportunidad. ¿Saqueamos el cadáver? Vale, pasamos por encima, sin duda pero sin duda vale vamos a disfrutar librar batalla vamos a por los dineritos no nos hemos enfrentado aún contra nada de costa del vampiro porque estos son gente de costa del vampiro tienen esto que son peña de artilleros piratas eficaz contra enemigos grandes acuático uh, uh, uh, uh. vale bueno creo que de todas maneras creo que la costa del vampiro son son ejércitos que son muy poco resistentes Con el fuego de las flechas, la magia y poco más Deberíamos ser capaces de hacerles bastante daño Lo que no sé es el daño que nos harán ellos a nosotros Uf, 22 de los vientos de magia Uf, qué pasa aquí Con, no sé, el daño que serán capaces de hacernos ellos a nosotros Con esos artilleros y demás Vamos a hacer la de siempre no, Salimos anchos de hecho, más anchos. Eso es. Vale, que tengamos hueco. Vamos a poner todos en un grupo. Luego, esta gente aquí detrás. Vale, con un poco de... Eso es. Así en los huecos. Vale, fijamos esto, fijamos esto. Todos estos dragones aquí. Vale, Im Enrique aquí en esta zona, perfecto, nuestra ma aquí, vale Vamos a tener un héroe de pie, si no me equivoco Vale, este lo voy a añadir en el grupo 1 Me gusta porque además este no tiene uso ni nada, perfecto Es nuestro candidato, perfecto Vale, grupo 7 Iniciamos batalla, batalla. Vale. Ah no aquí. Vale. A ver qué podemos invocar para hacer mucho daño. Venga. Vale.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 Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Phoenix, son. lions? Orders received. Nuestra señora, a ver, nuestra señora, por favor, cuernos ¿sí? y vale, vamos a caer con los dragones aquí, vamos a caer con los dragones aquí vamos a caer con los dragones aquí también vale, vale perfecto, grupo 2, bien nada, nada y esto aniquilados y aquí, y aquí Noble. Vale, ¿y dónde está el resto de unidades? ¿Qué quedan? Pues hemos masacrado a todos. ¡Mah! Perfecto, victoriosos. Cero bajas, un montón de daño infligido. Maravilloso. Sí, que no hay más que discutir. Y nos llevamos los dineros, me gusta. Cero pérdidas, literal. Es que es un ejército poco numeroso. Hay que reforzarse. A ver si podemos meter, por ejemplo. Eh, maestros de la espada o algo así para suplir la que la pérdida que hemos tenido aquí de, de leones blancos y a lo mejor otra de lanceros o meter un par de guardias de mar del océano ¿cuánto? 1200 es súper poco en verdad mm. bueno va ah. pues es que la experiencia para que la quiero vale eh, volvemos a la costa de la serpiente Este señor sube de nivel Perfecto Uy, voy, voy, voy, voy eh, eh, eh, Vale, vamos a meterle Difícil de dar, que tenga armadura Y que aguante Pensé que nos iba a dar más dinero, eh No os voy a engañar Vale, aquí la cosa es eso Que, que sacamos Que no nos cueste un ojo de la cara que podamos reclutar tranquilamente sin forzar mucho la máquina. O sea, nada. Resumiendo. <ríe> Porque para eso reclutamos desde aquí. Vale, 18, 19 y, y ya está. Vamos a reclutar ese y listo. Además tenemos... Vale, tenemos 8000. Tenemos 8000. ¿Qué vamos a plantar? ¿Dónde vamos a gastar todo este dinero? A ver, se me cuidan. Cuatar, Numas, se está mejorando. Perfecto, Kenry. Haría falta poder subir esto a nivel 4. Pero nos falta excedente de población un poco, un poco. Vagar. Hombre, subir la, la muralla de, de defensa... Birotes mágicos más grandes. Esto es una burrada. Vale. Y Gorgazán es eso. El Gorgazán cuesta un montón de sacar adelante. Bueno, esto nos dará un montón de ingresos. Vale, vamos a guardar, vamos a esperar, vamos a ahorrar. Y vamos a meter la mina de oro del juramento aquí en esta región, en Gorgazán vale que ya empieza a ser positivo vamos a reclutar un poco de material aquí para defendernos exacto vale nos hemos dejado mil bien bien vale vale y el resto lo vamos a dejar así por el momento oh vale vamos a buscar en las ruinas a ver qué sacamos dios esta es imposible eh, esta Vaya, lo no hemos resuelto ¿Se puede canalizar? No <risas> Este que es horroroso Ese... Eh... Vale, mejora Donde, Bueno, vamos a tener tropecientas mejoras Vale ¿Queremos realizar algún rito? No, no No, no, no, no vale, finalizamos turno, avanzamos y vemos a ver en qué situación estamos vale esto va a ser importante, las minas de oro esa nos va a dar un ingreso de 1000, brutal cada turno, o sea, nos viene maravillosamente para precisamente lo que queremos además nos da una guarnición allí en la zona norte, con un dragón que eso nos mejora muchísimo nuestra situación de defensa hay que plantar lo que hemos dicho, eh, murallas, guarniciones, torres de defensa, donde haga falta, para protegernos, porque dentro de poco, seremos capaces ya de hacer el quinto ritual. Y eso nos depara el final de esta campaña, pero bueno, aún nos queda para llegar hasta allí, 10.000. ¿Lo plantamos o no? 10.000. 10 turnos. Vale. Se nos acaban de ir 10.000. Bueno, nos sacamos de ya está. Dentro de 10 turnos lo tendremos construido. Es que es eso allí. Los... Ahí no tenemos dinero ni para colonizar esto. Vale. Bueno. Tranquilidad. A ver, aquí cómo se ha movido todo. Es que no me voy a mover a Teotokia para nada. Literal. Vale. Ok, aquí la costa de serpiente está mejorando es eso Vale, vamos a movilizarnos hasta aquí Para la guarnición Yo creo que seremos capaces No sé si seremos capaces de aguantar todo esto Porque tiene todo esto Un miedo me da, pero bueno No podremos hacer mucho más Después de esto, buah ¿Tendremos ya disponible avances militares 4? Creo que sí. Y ya aquí la cosa se vuelve bastante, bastante, bastante bien para nosotros. Señores, resistencia... ¡Fu! Vale, bueno, veremos a ver cómo lo tenemos. Ok. Vale, si sí, este ejército de aquí no se va a mover. Y pasamos turno. Nivel 4 se planta esto. Una vez tengamos esto a nivel 4, voy a plantar aquí una puerta de estas. Para defendernos. Bueno, es que estamos en menos 5. Esto va a ir bajando cada vez más. Eso no me gusta mucho, pero bueno. Uy, ¿qué pasó? Vale, fin de turno. Ok, siguiente A ver qué tal. Nos hemos, a todo esto hemos pasado toda la campaña sin necesidad de... De... De reclutar ningún dragón, eh Pero ninguno Pero batallas de estas que se supone que eran épicas Complicadísimas, ¿no? Lo siguiente por la cantidad de... De, de ejército que tienen ellos Pero un horror Vale, nada, a ver cómo se mueven Vale, bien y detrás de a nada. Subo gol, uh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué queréis? Unirse a la guerra contra Caracthorn. Es que es un punto complicado. ¿Nosotros estamos en guerra con Hexodal? ¿Por qué razón? No la entiendo muy bien por qué, pero... Eh, aquí te la voy a rechazar, amigo mío. Los enanos tienen un potencial que nosotros no somos capaces de asumir ahora, ¿eh? No somos capaces de asumir una, otra, otro, otro flanco ahí en esa guerra. Pero ni de casualidad. Esta esta gente viene preparada, eh Pero preparada, preparada Vale Dios, la que se está li... Uf. Esta es la gente de Exotal, eh De hecho, esta base es de Exotal eh, podemos firmar así tranquilamente una paz Vamos a tirar de diplomacia ¿Dónde está esta gente? Talacuaxotaxo. Hola. Un tratado de paz. Éxito de paz. Uf. ¿Y con la intriga en la corte? Menos 130, cada vez peor. Claro, ritos y rituales completados, tratados... Uf, vale. F supongo por las mejoras, pero... Poco podemos hacer, gente. Vale. Ok. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Aquí. Colonizamos. Perfecto. Construimos aquí, maravilloso. Y además nos vamos a construir aquí. La pirámide negra ya se ha construido a nivel 4, perfecto. O sea, justo lo que queremos. Pero vamos a medir dónde está. Aquí, una plaza para ir sumando eh, orden público. Orden público es súper necesario eso para nosotros aquí en esa región. Vale, aquí Gorgazán y Galvaraz. Está bien, pero el problema que tienen es eso que es súper complicado. Oh, Tributa Rey Fénix. Bueno, aquí que tenemos exactamente coste de construcción y crecimiento. Bueno, vale. Vamos a meter aquí la tasa impositiva. Pero aquí que sale para construir. Ah, bueno, esto porque no está crecimiento, ¿sabes? Pero. Y la mente a mí. Eh, eh, eh, no tenemos Relaciones de comercio Con Sudemburgo Y esto me parece Demasiado turbio Reino sueño, Sudemburgo Añade oferta Acuerdo comercial Claro Esto es un dineral Perfecto Aceptamos la oferta Y para adelante Además que son buena gente Exiliados de Nefek. Dios Nos pilla lejos eso Vale Vale, vale, vale. Ok, pues nada, ahora hacer... Hacer turnos y ya está. Antoch. Construimos aquí la finca para aumentar el crecimiento. Hombre, estaría interesante. O pienso que es algo interesante. No. Es que el resto de edificios esos los tenemos ahí pululando y ya está. Vale, vamos a meter en Antoch. Una, una finca para aumentar el crecimiento de la región. Y así mejoramos más rápidamente. Vale, vamos a aguantar aquí. Hacer el cuello de botella. Y hacemos crecer esto. Y listo. Bueno, por lo menos hemos completado los objetivos del capítulo. Veremos a ver qué más tenemos en el horizonte. Ok, siguiente. Formar ejército, básicamente. Y creo que voy a hacer eso. Voy a ir subiéndome con Imrik para... Aposentarme en Casabar... Reclutar cosas... ETC... Intercambiar con otros héroes... ¡Uh! Sacrificio a Mazlan... Realizado desde Nagaron... Paz negociada... a Los exiliados de Renhek... Y Hexotal... Vale... Vale, vale... Caraczón... Los arqueros de Oreon... ¿Me vais a asediar? Vale... Sacrificio a Mazlan... Realizado... Vale, un trovador, perfecto. Vale. Tecnología. Vaya. ¿A que necesitas todos los edificios? ¿A que necesitas todos los edificios? Se me cuidan. Arroba, claro, y me hace falta este. Puff. Uf, la inversión que hay que hacer ahí, tú. Vale. Bueno, no más está más que en positivo. Un en Gorgazán podemos construir más cosas. Me gusta. Un paseo por 3.200. A lo mejor es excesivo. Creo yo que sí. Vale, bueno, se valorará. O oh, la pirámide negra de Nagas que podemos construir. Mm. Vale. Esto yo creo que la cripta de Navas son 20 turnos. Es una barbaridad. Descarta. Vale. ¿Qué vamos a mejorar? Antoch o Vagar? Voy a mejorar a Vagar. Sí, a nivel 3. De Ciudadela. Perfecto. Y aquí. Vale, no podemos poder... No podemos construir nada más. Ok. Movimiento, vamos a Antoch. Los, la llanura de los colmillos lo dejaremos ahí. La torre dorada, ¿qué tal está? Turnos para excedente 21. Bueno, claro, hay que poner el, el orden público en positivo. Eso será nuestro primer paso. Uf, uf, uf, uf, uf. Uf, Malekith. Uh... Aquí esta Legión de, de de Caos. Se está revelando, ¿eh? Y Tlacua... Claro, hemos perdido el contacto más o menos con todos los ejércitos que estaban por ahí acudiendo. Así que, bueno... Veremos qué tal. Vale, vale, vale, vale, vale. 600... Venga, vamos a reclutar aquí... No, vamos a dejarlo estar. Es que me mata lo de la tecnología, eh. La necesidad de literalmente de necesitar todo para. para desbloquear las. Las mejoras. O las tecnologías. Puh, claro, y aquí hemos perdido una cantidad de dinero. Oh, duro bueno no importa nada hacer tiempo hacer turnos y ya está y a mí Enrique ahí estando como está está bien fin de turno nos movemos y a ver qué traemos en el próximo es eso son, son turnos al fin y al cabo que nosotros tenemos que tratar de amasar dinero Movilizarnos Y planificar bien Todo para el ritual Y lo que más lo que más necesito Es eso, las guarniciones y las torres de defensa Que si quieren asediarme A alguno de los puestos importantes Que nosotros tengamos ahí ese apoyo Y si podemos ir por delante, pues ya, mejor Vale, Malekid obvio Que nos ha movido de aquí Mira, Taraco está aquí apretando eh Yo creo que son capaces de tumbar esto Este otro yo creo que también... Bueno, veremos. yo que aunque no se me echen a mí encima, más que contento. Uf. Bueno, eso es, ellos están ahí amasando, haciendo su trabajo y ya está. Vale, ¿qué vamos a querer construir y dónde? Vale, vamos a meter la columnata aquí, eso seguro. Numas. Gorgazán. Mm, mm, mm, mm. Es que con lo que tardan en construirse aquí las cosas, va todo esto demasiado mal. Oh, es que estamos a expensas de que se construyan las cosas. Vale, vamos a mejorar la llenura de los colmillos, que esto al fin y al cabo no dejan de ser ingresos. Y están bien. 1300, tres turnos. Vamos a meter esto, que son 800, y es crecimiento y reemplazo de bajas, que nos viene muy bien también. Y con 400, pues no hacemos mucho más. Vale, bueno, Melwin no tiene mal ejército. Y Enric puede reclutar algo, ¿no? Venga, a ver si la torre se pone a trabajar y genera excedente de población, porque si no, mal vamos. Vale, ok. Pues nada, con este turno ya finalizado vamos a hacer movimiento porque no se queden aquí las tropas... tropas ...estáticas. ¿Puedo Perfecto. ¿Puedo y, y, y... Bien, vamos a ir a vagar... ¡Perfecto! ¡Uh! ¿Qué es esto? La llanura de los colmillos Ah, vale Que tenemos aquí Para el reclutamiento Y demás Vale Ok, pues nada Vamos a pasar al turno Simulamos Vemos ¡Hola! Nagarón está aquí, ¿eh? Nagarón va a llegar Ya, de ya, de ya, de ya Dios, es que nos han pasado Por la derecha Pero de qué forma, tú Vale Ok, simulamos y vemos dónde estamos. A lo mejor deberíamos hacer acopio de dinero para mandar un buen ejército contra Nagaron cuando lancen el ritual. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Eso también nos va a restar a nosotros, que no vamos a poder defendernos del todo. Bueno, veremos. Veremos, veremos. Vale. Vale. Ok. Pues así se queda nuestra situación. Uf, está difícil, ¿eh? Está difícil. Claro, y estos ya están aquí bien cómodos. ¿Esto qué tal ha ido? Uf, los han reventado. Vale. Complicado. Vale, bueno. Veremos cómo está la situación y cómo avanza la situación de cara ya a nuestro próximo capítulo. Con todo esto, sobre el Babel, nos despedimos. Espero que os haya gustado el capítulo, que hayáis disfrutado, que os estéis pasando bien en esta recta final de nuestra campaña. Y nada, de siempre recordad, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que comentamos un poquito de todo. También recordar seguidnos en Twitch, que abrimos directo de vez en cuando, hacemos allí eventillos, y que está bien que os paséis y nos tengáis localizados. Por último, suscribíos a la, la Roca Negra. Estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.